Artículo 24 de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a vacaciones pagadas.